Previously on Fiesta Quinceañera, and I started to read it, and it said itinerary for Angie Delgado RDU to uh, Mexico City. This for your abuelita It's very unusual to be vegan in the Hispanic community. México tiene aquí, poquito hambre. I don't want to seem like I'm very picky there, because they're probably going to make fun of me. So I guess I'm going to have to. Only be vegan in the United States. <laughs> yo quise que fuera diferente a las de otras quinceañeras porque en casi todas las quinceañeras que iba eran la misma canción, los mismos pasos, lo mismo de lo mismo otro. Y yo como que mm, como que ya no quiere ser igual a los demás. No, tienes que ser different. sorpresa, eso se me hace más la transición, ¿eh? Porque el bar se me hace como algo muy nice, muy relajadito, muy fresa, muy de niñas y cuando de repente salen con, con sus ropas más, más acá y que van a bailar y música que está de moda y todo, yo creo que ahí es donde se nota la transición. Cuando ya ves a la niña en su papel de adolescente ya bailando con sus amigos y sintiéndose grande. I'm obsessed with Shakira. So he's like, do you want a solo? I'm like, yes. <laughs> porque la personalidad de Fernanda siempre ha sido diferente en el punto de que ella siempre, no, nunca ha, ha estado preocupada como que mi cabello, mi peinado, ni, y su estilo de, de vestir siempre eran como shorts de basketball y, y hoodies. Y fue increíble como el cambio tan drástico de ella porque de repente, ya empezaba a maquillarse, y ya empezaba que me quiero pintar el cabello, y a usar shorts cortitos, y yo, ¿What? ¿Qué está pasando con mi hija? La Pagis es un uh, character en mi vida. ¿Cómo estamos los latinos? No se escucha, parece que no está comiendo, canijo. No crees que es solo hermana de Donald Trump, ¿ok? No soy hermana de Donald Trump. Live, it's about like happiness. Make people laugh, make people happy. At the moment, uh, when she's on stage, she likes to make jokes. She likes to make people be part of the show. I remember one, one day, the, this guy told me, "She like, I have known you as Oscar, and I have known you as Lopakis. And when you dress as Lapakis, you're like a star, like you, everywhere you walk, people knows Lapakis is walking there. So that kind of made me think about it, I'm like, so what happened to Oscar? Oscar, your vestido." Okay. ¡Oye! ¡Ya! ya. Okay. Pero está chiquita la, la caja. ¿Será que ahí está? Es que viene pequeña. <ríe> es para ti, y claro que viene a tu medida, tú no te preocupes, Sí, ¿Okay? <ríe> sí. tranquilo. Tu okay. okay. medida, altura y todo, ¿ok? Uy, ¿será que voy a caber ahí? <ríe> Pasa que... Tú no te preocupes, tú cabes. ¡Wow! ¿Ok? Y tú me dices si estoy apretándote mucho. No estoy bien. Ahí, ahí, ahí sí, de ahí. Ahí, ¿sí ya? Ajá, ahí sí. Si uno se pone un vestido bello y, y, y, y, y se siente mujer, como que todo el mundo lo mira a uno. Sientes como que los ojos de las personas están en ti. So, it feels like. ¿Está mirando, mami? Mhm. Uh -huh. Da different person, pero también soy Oscar. No sé. No sé. Pues para mí es como un acto de amor, como un regalo que yo le doy a ella por lo que yo no pude tener. Quizás en el fondo yo pienso que mi papá debió de haberse esforzado un poco más y no lo hizo. Él solamente se fijó en sus problemas y no pensó en mí. Siempre le he dicho a Juanita que ella es el centro de mi vida y mi único propósito. Entonces, si yo me recuperé del cáncer y Dios me dio licencia de seguir como hasta hoy trabajando viva, sobre todo, para ella, pues yo pensé en, en donde su fiesta. ¿Voy a mis sueños? ¿Cuáles son? Estos. ¿Y estos? People over there aren't used to wearing really short shorts because there's a lot of men on the streets, and my mom's afraid of me getting catcalled and harassed, and so she doesn't want me to wear my shorts. But that's the only clothing I have. Plus, it's like summertime, and it's super hot down there. Quedan los cientos. A mí se me hace difícil porque nunca se ha ido de nosotros siempre desde el Estado siempre. Yo voy a trabajar y regreso a casa y sé que está mi esposa, mi hija, esperándome ahí. Voy a regresar y, so, y no va a estar mi hija ahí. Next, on the season finale of Fiesta Quinceañera. You know, everybody's asking about whose party is this. So, what's going to happen is Oscar, which is me, is going Make the party for Lapakis, and that's a surprise, okay, y'all? Shh, don't tell no one, and come to the party.